Bienvenidos a Asuntos de Nuestro Espacio, soy Cristian Reinaga, curador de la exhibición y los invito a recorrer esta selección de obras que nos proponen una mirada diferente sobre la tecnología. ¿A qué nos referimos con Asuntos de Nuestro Espacio? A las interrelaciones que existen entre nuestra dimensión espacial local y nuestra dimensión virtual global. Esta amplitud de escalas es abordada por los artistas desde lógicas y lugares particulares en donde se ponen de relieve la incorporación de tecnologías que se han ido naturalizando hasta ser adoptadas por la sociedad en casi todas las grandes ciudades. Las fechas de la exhibición atravesaron un periodo de intensa carga política en todas las conversaciones y canales de comunicación a nuestro alrededor. Esta clave temporal, junto con la ubicación espacial del Centro Cultural Rojas, ubicado a pocas cuadras del obelisco, aportan un contexto en el que los tópicos de la exhibición, Tecnología, Política y Espacio Público, se han ido actualizando día a día. Los invito a conocer estas investigaciones, que junto a conversatorios y talleres que se realizaron a lo largo de la exhibición, nos plantean puntos de vista y de acción posibles para comprender otras maneras de pensar e interactuar con tecnologías que forman parte de nuestro espacio.